me gusta, compartir, suscribirse y apoyar arroba, mcdoniels hola. Cocinar Fou según el método Hanoi Fou. Saludos y que tengan un buen día para todos nosotros. Hoy, 6 de abril de 2023, es Semana Santa en Noruega. Día festivo de hoy, conocido en inglés como Jueves Santo. Afuera se veía triste, sin nubes, sin lluvia y sin luz solar. Todavía hay mucha nieve en el jardín detrás del apartamento, donde vivo, en las afueras de la ciudad noruega. En ese momento, eran las once de la tarde y el clima era relativamente cálido, con un grado centígrado. De repente recordé a mi difunto padre. A mi padre siempre le gusta cocinar fo, según el método Hanoi fo. Cuando mi padre aún vivía, a menudo cocinaba fo, en las vacaciones, porque en ese momento mi padre estaba de vacaciones, para hacer las tareas del hogar en las vacaciones. En ese momento, mi padre siempre nos llamaba por teléfono cuando terminaba de cocinar fou. Cuando terminaba un tazón de fou, que cocinaba mi padre, siempre me preguntaba, "¿Está delicioso, Cersta?". Yo siempre respondo, "Genial". Mi boca lo dice, pero mi mente está comparando los platos entre mi padre y mi madre suelen cocinar. Siempre me ha gustado la cocina y el sabor de la comida, de mi papá, más que la cocina de mi mamá. Por mi familia de adentro, que es del norte. Mi familia materna es de la región centro. Aconsejo a aquellos que tienen enfermedades, riñón, luego, reduzca la cantidad de sal en los alimentos o platos salados. Pequeña charla para ustedes, mi madre es china, así que como muy salado. Estoy deseando que Foubo cocinara a la manera de Hanoi. Como siempre mi papá solía cocinar y alimentarnos, cuando aún estaba vivo. Quiero mucho a mi papá chicos. Pho Hanoi es un plato famoso de Vietnam, amado por muchas personas. Se puede decir, será más delicioso, cuando lo cocine usted mismo en casa, para que su familia lo disfrute. La carne es dulce y nutritiva, los fideos son masticables y masticables, junto con el rico caldo... En armonía con el aroma de diferentes tipos de hierbas y hierbas. Hablando de eso, ya tengo hambre, no esperes mucho, vamos a la cocina a hacerlo ahora mismo. Así es como se cocina un delicioso pho de ternera en Hanoi, con un rico caldo. Hay que decir que pho es un plato delicioso, pero su procesamiento es bastante simple. Hoy les comparto cómo cocinar este sencillo pho, y vamos a la cocina a hacerlo enseguida. Primero, Doy la sección, la tabla de contenido. 1. Presentamos la sopa de fideos con carne Hanoi. 2. Compare la sopa de fideos con carne de Hanoi y la sopa de fideos con carne de Namdin. 3. Instrucciones sobre cómo cocinar sopa de fideos con carne, estándar de Hanoi. Cómo cocinar Hanoi Fou, con paquetes de condimentos. 4. El secreto para cocinar la sopa de fideos con carne de Hanoi, Deliciosa y rica. 1. Presentamos la sopa de fideos con carne Hanoi. La sopa de fideos con carne de Hanoi apareció por primera vez en el periodo colonial francés. Fou Hanoi, conocido por la forma de Fou carga. Vendedores de Fou caminando, con el sonido resonando en las calles pequeñas, se convirtió en una belleza antigua, de Atán en ese momento. Actualmente, aunque la carga de Fou ya no está disponible, Hanoi Fou todavía tiene su valor. Hanoi Fou, que se distingue por su caldo dulce, claro y rico, gracias a que se cocina a fuego lento con huesos de res, se come con fideos de fideos masticables, se agrega un poco de cebolla verde, vinagre de chile, vegetales verdes, cuando coma una vez, nunca será capaz de olvidar. 2. Compare la sopa de fideos con carne de Hanoi y la sopa de fideos con carne de Nam Binh. Sopa de fideos con ternera Namdín. en la superficie puede ser difícil distinguirla de la sopa de fideos con ternera de Hanoi. Sin embargo, si prueba el condimento, inmediatamente descubrirá la sopa de fideos con carne Namdín. el caldo es mucho más oscuro, porque está sazonado con salsa de pescado. Y el caldo de Hanoi pho será más claro, el sabor también es barra y menos grasa. Los fideos pho de Hanoi son delgados y suaves. Sin embargo, cuando se exponen al agua hirviendo, los fideos aún están duros, pero no triturados. En cuanto a la sopa de fideos de Nam Binh, será más grande, con un grosor moderado, rebozado y cortado a mano, por lo que el fideo es mucho más grande que el fideo de Hanoi, que se corta a máquina. 3. Instrucciones sobre cómo cocinar sopa de fideos con carne, estándar de Hanoi. Cómo cocinar Hanoi Fou, con paquetes de condimentos. Preparación. 50 minutos. Procesamiento: 120 minutos. Para 4 a 5 personas. Ingredientes para cocinar Hanoi Fou, con paquetes de condimentos: 1 kilogramo de hueso de res. 150 gramos de carne de res incrustada. 150 gramos de filete de res. Un cebolla. Un paquete de especias cocina sopa de fideos con res jengibre en polvo condimentos salsa de pescado azúcar de roca sal pimienta paso 1 preparar los ingredientes lavas un kilogramo de huesos de res en una solución de sal y vinagre para eliminar los olores después de eso lo pones en una olla con agua y agregas 2 gramos de jengibre en polvo Espere 5 minutos a que hierva y enjuague nuevamente con agua fría. Paso 2. Cocine el caldo. Poner en una olla con 2 litros de agua, introducir los huesos hervidos, y dejar cocer a fuego lento, durante 2 horas, recordando quitar la espuma de la superficie. Deje que el agua se enfríe por completo, luego ponga en la olla un paquete de sopa de fideos con carne, 150 gramos de carne de res incrustada y agregue 300 mililitros de agua. Continúe cocinando a fuego lento durante una hora. Luego, sáquelos todos, sazone con 2.5 cucharaditas de azúcar de roca, una cucharadita de sal y dos cucharaditas de salsa de pescado, respectivamente. Una vez que la carne se haya enfriado, córtela en rodajas finas. En cuanto a la carne de res, la cortas en rodajas finas para comer. Mezcle los fideos fo en el agua hirviendo, luego retírelos a un tazón. Luego, poner encima de la parte incrustada de carne, carne de res en rodajas, cabeza de cebolla, cebolla en rodajas. Por último, verter sobre el caldo hirviendo. Eso es todo, puedes disfrutar de Fou Hanoi. Paso 3. Producto terminado. Cuando no tiene demasiado tiempo para cocinar un tazón de Fou, cocinar Hanoi Fou con condimentos es la mejor opción. Fou se cocina rápidamente y con menos pasos, y sigue siendo delicioso, lleno de sabor, como el Fou original. Disfrutar. El sabor fo es fragante, estimulando las papilas gustativas, la carne es moderadamente tierna, el caldo es dulce y delicioso, cuando se sirve con hierbas y salsas para mojar. El secreto para cocinar una deliciosa sopa de fideos con carne de Hanoi. El secreto de una buena olla de caldo es cocer a fuego lento las costillas de res, el rabo de toro o los huesos de res. Para que el caldo sea más natural, puedes ponerle un trozo de caña de azúcar, para crear un dulzor natural, no áspero. La carne y los tendones alrededor de los huesos no se deben filtrar con mucho cuidado, porque perderá el dulzor natural. Los huesos tubulares suelen tener mal olor, por lo que hay que desodorizarlos bien, para que no les pegue el olor y hacerlos en el caldo. La sopa de fideos con ternera Hanoi perderá su sabor característico, sin especias como canela, anís, cardamomo, etc. Con suerte, el podcast de MC Doniels lo ayudará a preparar con éxito un delicioso y tradicional Hanoi Fou para entretener a su familia y seres queridos. Para obtener información más detallada sobre cómo hacer pasteles asiáticos o europeos, deje su información en el botón Registrarse a continuación para obtener asistencia de consulta gratuita. Gracias por escuchar y seguir este podcast de MC Doniels. Espero con interés escuchar de usted los próximos vídeos. Con los mejores deseos. Podcast de MC Doniels. El 6 de abril de 2023.